Entonces, digamos, una de las estrategias que nosotros hacemos ya en el día a día, en el taller, bueno, es que en el taller, como les dije, nosotros hacemos joyería, entonces nosotros hacemos, eh, hacemos muchas tipologías de piezas, muchas, muchísimas. Entonces, ¿cómo hacemos para que la gente se entere que existe ese anillo, esa pulsera? Entonces, lo primero que hacemos es que tomamos una fotografía, puede ser con nuestro celular con una cámara, la, digamos, digamos, eh, nosotros, en el, cuando participamos en el, en el proceso con artesanías, en el 2017, en este mismo proceso en el que están ustedes de artesano digital, nosotros hicimos todas las tareas muy o Alvarito es su perfil para el computador, y él subía el logo, montaba la foto, hacía un montón de cosas, y la cuestión es que, eh, como hicimos las tareas y las hicimos bien hechas, nos ganamos un premio de como los artesanos a virtuales, los a, Artesano digital, pero la el más, es más el emprendedor. emprendedor. Es uh -huh. que hay cuatro categorías, nosotros fuimos los más emprendedores. Entonces, uh, la cosa es que um, ellos, el premio, el, es una tienda digital. Esa tienda digital es a través de, un, de, una, de, una, pues, como de como una empresa que se llama Tienda Nube. Tienda Nube es una de las muchísimas empresas que existen de, de, pues, de, de páginas web, pero sí. a mí me gustó mucho esta de Tienda Nube. Porque es básica, es muy sencilla Entonces es muy sencilla de manejar Uno desde el computador o desde el celular Uno puede hacer todos los ajustes y cambios necesarios Entonces cuando terminamos una pieza Lo que hacemos es que le tomamos una foto que sea lo más bonita, aquí cuando ustedes sigan las, las conferencias, las charlas virtuales, ellos les van a enseñar cómo tomar la foto para que su mochila quede maravillosa o su carriel quede pero así increíble, entonces ellos les van a enseñar, entonces le toman la foto y lo suben a la tienda, y es muy sencillo en realidad porque la tienda es, es básica, Eso es una cosa muy sencilla en el sentido en que uno llega, baja la foto y le dice adjuntar producto, y entonces uno selecciona la foto y ¡pim! ya lo subió. Ya hace así de sencillo. Simplemente uno llega y sube el producto, le pone el precio y ya. Entonces ya lo tenemos en, en línea para poderlo vender. No se necesita más. El otro día, Alvarito, con el collar que les dije de Medellín, se demoró 10 minutos subiendo el collar y se, y se hizo la venta. Al otro día ya tenemos la plata en la cuenta. Entonces, digamos, lo que nosotros hacemos, digamos, para en las promociones, que acuerdan que les dije que no solamente tener la tienda virtual es, es garantía de venta, sino que hay que promocionar la tienda para que la gente vaya hasta allá y se den cuenta que nosotros existimos, es que nosotros organizamos un calendario de, de publicaciones, entonces nosotros tenemos el calendario completo del año y marcamos en el calendario todas las fechas especiales, que el día de la madre, que el día del perro, que el día del padre, que el día de los amigos, que el día de lo que sea, y entonces con eso ya tenemos unas fechas fijas en el calendario, las, las, para nosotros son muy importantes las ferias, entonces está expo artesano, está esto artesanías... Y ya con eso tenemos ya unas fechas fijas en el calendario. Y luego comenzamos a mirar, to todas las fechas comerciales son súper importantes, porque son oportunidades de venta, porque la gente da regalos, se compra cosas para ellos mismos, entonces tenemos que aprovechar eso para, pues, para que nuestras cosas se vean también bien. Entonces eh, tenemos esas fechas fijas. Adicional a eso, eh, marcamos según las líneas los productos que queremos promocionar, porque son nuevos o porque queremos... Cancelar, terminamos, terminar existencias o demás. Entonces en el calendario colocamos las, las fechas en las cuales queremos promocionar cada una de las piezas. Entonces, por ejemplo, si es para el Día de la Madre, ya sabemos que mi mamá no va a comprar, pero entonces mis hermanos sí. Entonces el mercado objetivo cuando yo promocione esa, esa fecha es buscar cómo mis hermanos sean buenos hijos y le compren algo a mi mamá. Entonces yo les toco el corazón diciéndole, oiga, sea buen hijo reconoce el trabajo de tu mami, entonces cómprale algo para que ella sea muy feliz. Entonces en eso, eh, esa promoción, como digamos me lo invento, el día de la madre es el 15 de mayo, tenemos que comenzar la promoción por lo menos 15 o 20 días antes, de manera que ellos tengan tiempo de reaccionar y comprarnos, que les llegue la pieza a su casa y luego se la puedan entregar a, a su mamá. Así es la historia. Entonces hay que hacer un cronograma anual donde tenemos las fechas, y comenzamos a promocionar para que la gente vaya a la tienda y nos busque. Eh, bueno, ya vimos otra cosa que es desarrollar productos eh, que la gente esté buscando. Ah, una cosa maravillosa. Imagínense que en el edificio donde yo vivo, ah, yo tengo un dicho, es que hay más, niños, hay más perros que niños. Entonces, si yo tejo crochet... Y quiero hacer algo. Entonces, ¿qué hago? Ay, no, es que a mí mi mamá me enseñó... En las, las, las monjas en el colegio me enseñaron a tejer coche. Y yo hago unas carpetas divinas para poner encima del televisor. Y las pongo en mi internet. Pero resulta que pasa que los televisores ya no son grandes. Ya los televisores son un paro que se pega a la pared. Entonces, ¿dónde voy a poner la carpeta? No puedo. Ya no sirve para nada. Entonces, me toca mirar con mi oficio qué sí puedo hacer para cubrir las necesidades y para poder conseguir plata. Porque al final esto es un negocio. Entonces, eh, comienzo a tejer, pero ¿qué voy a tejer? Yo sé tejer, son muy buenos tejiendo, pero no sé qué hacer. Entonces, tengo que mirar la sociedad en general que puede necesitar y que yo le pueda solucionar a través de mi edificio. Entonces, volvemos a mi edificio. Me doy cuenta que hay, hay muchos perros y yo sé tejer en crochet. Entonces, ¡ay, claro! Esa es la oportunidad, las mascotas. Entonces, de ahora en adelante voy a tejer unas colchas para que duerman los perros. O les voy a tejer unos cuellos, eh, unos cuellos para, que, para el frío. O lo que sea, pero estoy, estoy haciendo mi oficio Pero estoy dando algo que la gente sí necesita Porque ya las carpetas ya perdí el año Pero sí con las mascotas puedo hacer algo muy grande Entonces es eso, es a través de lo mío que puedo solucionar O sea, no, no, una cosa que es importante es no amarrarse a lo que ya he hecho toda la vida, no el mundo cambia, el mundo evoluciona y necesitamos no perder nuestra esencia, no perder nuestro oficio, pero sí hacer cosas nuevas que se puedan comercializar y que la gente pueda necesitar, eso, eso es muy importante. Mm, lo que estábamos hablando ahorita de pensar en el, en el público objetivo y es eso, o sea, por ejemplo, hay mm, veces que decimos, bueno, ¿y usted a quién va a vender sus carteras? No, a todo el mundo. Pero a todo el mundo, si somos 7.000 millones de personas en el planeta, no produzcan 7.000 millones, si todavía le van a comprar, no creo. Entonces la cuestión es, bueno, sí, solamente para mujeres. Bueno, 3.500 3 millones, bueno, siguen siendo muchas. ¿Cómo le voy a vender a esa señora en Filipinas? Uy, oh, no sé. Entonces vamos disminuyendo y vamos a enfocarnos un poquito más en seleccionar cuál es nuestro objetivo. Entonces ahí podemos decir, bueno, listo, sí. Entonces vamos a escoger... Por ahora que estoy bogotano, pues no nos salgamos tanto de la ciudad, entonces vamos a escoger mujeres de Bogotá entre los, no sé, quién utilizará cartera, digamos que las señoras, muchachas entre los 30 y 40. Entonces, listo, entonces qué quiere decir, voy a hacer unas carteras muy elegantes, negras, con dorado, no sé qué de repente se me quedan en la vitrina, ¿por qué? porque es que yo no sé si las señoras entre 30 y 40 utilizan ese tipo de carteras entonces, ¿qué tengo que hacer? salir a la calle, mirar las vitrinas, comprar revistas mirar qué está de moda y no, no es copiar lo que hagan otros pero sí evolucionar mi oficio evolucionar mis piezas para que estés más a la moda y sobre todo, no tanto a la moda sino más acorde al cliente que yo voy a atacar a pues, abordar entonces, en este caso... ¿Qué carteras utilizaría una señora, una muchacha entre los 30 y 40 años en Bogotá? Entonces, carteras grandes, carteras pequeñas, que si de colores vivos, que si negras, que si blancas, que si con apliques dorados, que si con metal o si todo el cuero, o si las mejor las hago en lona, o las hago tejidas en crochet como la señora de la carpeta. No tengo ni idea porque no es mi oficio, pero sí es el oficio de ustedes. Entonces hay que mirar cuál es, qué es lo que, lo que necesitan las personas y a quién se lo voy a vender. Digamos, una cosa muy chévere que, que uno puede hacer a través de las redes sociales o a través de la tienda virtual, es que, bueno, es que la verdad no quiero complicarla tanto para asustarlos, porque ellos, aquí los de los los de de los de, los de, los de, los de digital les van a explicar todo, pero digamos uno puede hacer, puede hacer que, que cuando la persona, por ejemplo, si yo me voy de viaje y quiero ir a Cartagena y quiero buscar un hotel, entonces yo cuando entro a Google escribo, hoteles es Cartagena. Entonces, esas son unas palabras mágicas, que son palabras clave, perdón, que la gente escribe siempre. Uno puede hacer que cuando lleguen y, igual, bueno, cuando yo tengo mi perro, regalos para perro. Entonces, cuando aparecen regalos para perro, ¡prum! me aparezca de primero mis, mis cuellos en crochet que hice que tan bonitos. Entonces, eso, son, eso es una cosa que se llama el SEO, que eso es dentro de la programación de la, de la tienda virtual y uno puede, eso lo ayuda a uno muchísimo para que lo encuentren a uno entonces hay varias estrategias pero tranquilos, no se afanen esto no es del otro mundo esto todo lo podemos hacer el asunto es comenzar a implementar y perderle el susto, eso es como cuando uno abre la tienda de en la, en la, en la, ¿cómo se llama la, la página de Facebook y a uno le dan un like ¡ay, caché, esa foto en las vacaciones! es exactamente igual pero con los productos de uno hay que comenzar a soltarse para comenzar a hacer ese tipo de procesos eh, bueno, digamos aquí también hablamos de, de la promoción en cuanto a las fotos, entonces eh, una cosa que por lo menos a nosotros nos funciona mucho es que no solamente es tomar la foto de la arete encima del corchito en el fondo negro, sino también es muy importante que la gente vea cómo, cómo se usa, entonces cómo, cómo se le ve puesto la arete a la señora, eh, cómo se ve el collar, es grande y chiquito porque digamos uno, uno de los inconvenientes que ahorita debemos hablar de inconvenientes es que una vez vendimos por internet un collar a, a, a un señor Entonces, eh, porque nosotros tenemos línea masculina y línea femenina Bueno, en realidad ya no, pues nuestras piezas ya no tienen género Pero un hombre nos compró un collar Entonces, eh, le dije, bueno, ¿y cómo le fue con el collar Ah, no, sí me gustó mucho Pero yo pensaba que era más grande Entonces, eso nos hizo reaccionar en el sentido En que hay que mostrarle a la gente cómo se va a ver la pieza Cómo se va a ver usándola Entonces, si yo vendo... Los, las, las, las mochilas eh, wayu Entonces tengo que poner a una muchacha con la mochila puesta Para que ellos se vean Oiga, qué chévere se ve Pero entonces la persona que, que a la cual le toma le toma a uno la foto con la mochila puesta Debe ser como Representante del mercado objetivo Porque si yo pongo una niña Y mi mercado son señoras grandes Pues entonces no hay una relación O si yo le quiero vender a una muchacha de 25 y pongo una modelo de 60, pues ella no se va a sentir identificada. Entonces es, es como eso: es como mostrarle a ella mi mercado objetivo, o a ese, o a ese muchacho o a ese señor, que es mi mercado objetivo, cómo se va a ver. El otro, ayer estaba pensando, por ejemplo, allá en, en Nariño, son súper buenos con el trabajo de cuero. Entonces, cómo ellos, si ellos a mí me van a vender, ah, no sé, bueno, un, un, una carpeta, un. un, un, un bueno, una caja pues con, de cuero de repente no, no me interesa, o sea, no. Entonces, ¿cómo hacen para venderle a Javier Albarracín algo? No, pues que Javier Albarracín es un tipo que vive en Bogotá, que tiene 45 años y que tiene un perro y que le gusta salir a, a hacer camping y le gusta caminar por la montaña. Entonces, si el hombrecito de pasto es muy pilo y quiere venderme algo a mí, entonces tiene que pensar, ese man, ¿qué puede necesitar y que yo le pueda solucionar? entonces yo estaba pensando, claro, si el man llega y fabrica un morral donde me muestre que puedo llevar mi agua, la agua del perro y puedo llevar la comida de él y mi almuerzo ya vendió, o sea, ya no hay nada más que hacer, no me expliques más toma mi dinero, así de sencillo entonces es eso, es, es, es hacer que la gente se sienta afín con lo que yo vendo, es hacer cosas que a ellos le gusten y uh, y mostrarles pues cómo va a y cómo va a ser la experiencia de uso y digamos nosotros como artesanos tenemos algo maravilloso y es que nosotros con nuestras manos fabricamos las piezas nosotros con nuestras manos hacemos las cosas y a la gente, una cosa que pues en mi experiencia pues en, en, en lo que he hecho a la gente le gusta mucho sentirse parte de ese proceso y sentir que, que ellos llevan algo que alguien lo hizo pensando en ellos entonces digamos cuando estamos en la tienda cuando estamos en el Facebook, en el Instagram es, es muy chévere cuando... Tomamos fotos, hacemos videos del proceso y los montamos y les contamos a la gente cómo, cómo es la cosa. Ellos se sienten parte de la historia y sienten afín porque es que una cosa que tenemos nosotros es que nosotros no le echamos más plástico a la máquina para que salgan más aretes, no. Nosotros lo hacemos con la mano. Ustedes tejen allá con su lana, tejen allá con, con sus hilos o están allá con el cuero cortándolo y todo y son piezas únicas, son piezas que tienen un espíritu muy especial porque lo hicimos nosotros. El otro día en el Museo del Oro yo estaba leyendo una, una, una, pues un texto donde decía que los, que los orfebres, pero yo la verdad lo asumo a todos los artesanos, somos seres mágicos en que somos capaces de transformar la materia y que de algo que no tiene nada que ver, convertirlo en algo hermoso, en algo bello, en algo útil que le sirve a las personas, eso nos lo hace todo el mundo. Y esa es una historia que tenemos que contarle nosotros a nuestros usuarios de manera que se enamoren de eso. Entonces cuando le contamos volvemos a las argollas de París cuando, cuando el, el hombre se da cuenta de los procesos, de cómo las fabricamos del, del, del espíritu que nosotros le ponemos a ese tipo de piezas el hombre dijo, esto yo no lo he conseguido en Europa, por eso es que lo estoy llamando usted, y eso me parece pues maravilloso entonces ese tipo de historias también lo pueden hacer ustedes, porque al final somos, somos colegas de otros oficios pero somos colegas, somos artesanos eh... No sé, a ver, ¿sigo yo por acá o hay alguna pregunta de todos. Tenemos unas preguntas Dale sí. Entonces, me dice Pacho Avivés, eh, Don Pacho Avivés, también, que de hecho ayer estábamos recordando Lo que él ha sido también uno de nuestros asistentes Y muy seguidores de la estrategia artesano digital Don Pacho Avivés, un saludo Él nos dice, ¿para administrar una tienda virtual se debe tener régimen común? No no, no, no, no, no se tiene que tener nada O sea, yo por lo menos en el taller somos régimen o sea, certificado Entonces, no, pero uno como Persona natural puede ¿Te sube? root. Ah, sí, vale, sí, hay que tener un root O sea, uno como persona natural Si tiene su root, ya puede tener su tienda O sea, no, en realidad no No es mayor, no es mayor Documentación la que se necesita. Listo Bueno, Nathalie nos dice la exportación se puede hacer como persona natural o tener la empresa constituida y la marca registrada y, para que también respondas dentro de esta misma pregunta Marta Castillo nos dice, ¿tienes licencia de exportación? Mm, no a ver, no se necesita digamos yo como persona natural puedo mandar un paquete a cualquier lugar del planeta entonces en realidad es lo mismo o sea no necesito ser pues la multinacional para poder enviar un paquete yo como Javier Albarracín voy ADHL y dejo ya el paquete, no necesito ser nadie especial, ni tengo que mostrar una documentación, pues, cámara de comercio no, oye, dejo mi paquete y me piden solamente el número de cédula. ya, eso es lo que hay que hacer y lo de, si soy exportador pues, pues la verdad, hasta el momento no, porque mis volúmenes de exportaciones y mis volúmenes de ventas no van para eso, y como les dije el valor de mis piezas no es tan alto como para tener registros, pues, de de cosas de, de, de extracción de materiales y demás Perfecto, bueno, antes de continuar eh, Ya nos están llegando comentarios sobre la charla Nos dice cancerina roa Gracias por contarnos tu experiencia Me sentí identificada en varias cosas Es bueno ver que vamos por buen camino ya, Muy bien Entonces, adelante Bueno, listo mm, Dice, a ver, ¿tú, tú, tú, tú, tú lo puedes decir Bueno la verdad digamos aquí ya como que uh, Digamos en el, Uno cuando comienza este proceso Del internet Uno cuando, cuando llega Uno llega pues o sea muy inocente Y no sabe cómo es el proceso Y uno comienza a tomar las fotos pues digamos Como, como ay venga esto se ve bonito Y pum le tomó la foto y uno no piensa en nada Sino que estoy muy orgulloso de mis piezas Y por lo tanto es hermoso Pero lo importante es que digamos dentro de esto, ir con el tiempo ir mejorando, o sea, primero hay que perder el miedo y hay que enfrentarse a este, a este computador y hay que enfrentarse al planeta y pues eso no, tiene, eso no nos queda granada o sea, si yo pude ustedes, por qué no, o sea, ese era, ese era mi último objetivo, eh, hacerlos entender a ustedes de que ustedes pueden yo por lo menos creo que ustedes sí pueden entonces yo confío en que ustedes pueden entonces, eh, lo importante es que ustedes se lo crean, no yo entonces la cuestión es que digamos el proceso, digamos ahí tiene que haber una evolución en el tiempo porque es nuestra imagen de marca, es nuestra imagen de, de, de o sea, cómo nos queremos posicionar, esa imagen nos da credibilidad, entonces digamos que en el principio pues tomamos la foto pues como a nosotros nos parece que queda bonito, pero es importante que con el tiempo vayamos y que según nuestros objetivos, en este caso pues por lo menos para mí con con, pues, con Alvarito, lo que queremos es duplicar, por lo menos en el 2019 que estamos, duplicar las ventas a través del canal virtual. O sea, si vendimos 100 el año pasado en ferias, vamos a vender 200 sumando lo que, lo que, lo que nos da el, el, el canal virtual. Entonces, para que se dé eso, tenemos que dar una credibilidad. Entonces, tenemos que tener un pensamiento de, de mejoramiento continuo: de sacar mejor la foto, de que el producto sea mejor, de hacer la promoción, de qué textos voy a colocar, de manera que, que pues, la cosa vaya mejorando. Por ejemplo, aquí en la Artesano Virtual nos enseñaron cómo abrir nuestra, nuestra, nuestra página de Instagram, cómo poner el hoguito arriba para que siempre se vea. Eh, nos enseñan a tomar la foto para que se vea más presentable todavía y más profesional el, el, pues, pues la tienda, de manera que la gente diga: Oiga, esta gente, como que sí sabe. Pero el asunto es ese: hay que perder el miedo, echarse al agua y comenzar a mejorar continuamente para que se vea la, pues la, la evolución de lo que estamos haciendo. Bien, a ver, ¿qué más, qué más sería? Ah. Bueno, amigos. Mientras tanto te cuento que tenemos otra pregunta y es de Janet Gutiérrez, ella nos dice, ¿cómo te envían el dinero en el costo de un envío internacional y más o menos cuánto cuesta de, en Estados Unidos o en Europa? Bueno, eh, lo de la plata es súper importante, bueno, comencemos con, con Colombia y ya no vamos afuera del país para la gente que pues no sabe cómo es la cosa, digamos. Eh, en las tiendas virtuales, o sea, bueno, comencemos desde Instagram y Facebook. En Instagram y Facebook ellos no me pueden pagar directamente por ahí. Entonces, ¿cómo hago? Pues muy sencillo, ellos me pueden hacer una consignación a mi cuenta o me pueden hacer un giro por cualquiera de las empresas que hay en el país para hacer giros. Eh, ya digamos, cuando tengo mi tienda, hay la posibilidad de tener una cosa que se llama el carrito de compra. El carrito de compra es cuando yo doy la posibilidad de que la gente me compre directamente a través de la tienda. Cuando yo activo en, en, la, en la tienda virtual el carrito de compra, él me pide que debo tener un convenio con una empresa. En este caso, por ejemplo, en mi tienda, en, en, la, en la tienda albarracín.com, nosotros tenemos un convenio con una empresa que se llama PayU. PayU lo que hace es que me da la posibilidad de que la gente meta su número de tarjeta, de crédito, de débito... O, o también pueden bajar el link para ir a, a una empresa, a, pues al banco a consignarme ¿no? entonces la cosa es que cuando ellos llegan y me pagan a través de internet entonces el dinero eh, entra como en como una cuenta de ellos, algo así, como en como un buzón mío de plata ya luego entonces lo que yo hago es que les digo, "Transfiérame el dinero a mi, a mi cuenta corriente y la cuenta corriente recibe el dinero como a los dos días ellos cobran hoy una comisión eh, el valor de eso con, entre tarjeta de crédito, PIU y todo, va más o menos como en el 7% de la venta. Y es importante tenerlo en cuenta porque, porque de pronto estamos perdiendo plata y aseguramos que vendemos mucho, pero estamos perdiendo plata. Entonces hay que tener en cuenta que vender por internet cuesta. Entonces eh, hay que tener en cuenta eso para, pues, para nuestros costos. Ya digamos a internacional... Eh, cuando uno tiene una tienda virtual hay como diferentes niveles. Hay un nivel básico, básico, donde simplemente doy información y cuento quién soy yo y ya. Ya luego vamos a un segundo nivel en el cual ya tengo mi tienda virtual con, con carrito. Entonces el carrito me lo autorizan para Colombia o para el país donde yo vivo. Y la gente me puede comenzar a cobrar, a, a comprar a través de ahí y me paga por su tarjeta de débito o crédito. Y el tercer nivel ya es para internacional. En el internacional es exactamente igual, pero tengo que ya hacer un convenio con una empresa más grande que haga cubrimiento pues, de todos los países y que la gente desde el país que sea con su tarjeta de crédito me pague y de igual forma esa plata llega a mi, a mi cuenta pues, de la empresa. Si llegamos al caso mío, que... Estos novios de París, ¿cómo me van a hacer para pagar? Pues es sencillo, pues yo hago la, el, el, pues el negocio, hablo con ellos, les hago su factura, toda la historia Y ellos me hacen un giro, así de sencillo, por cualquiera de las empresas Pero entonces es importante, digamos, eh, bueno, cuando, cuando nos pagan por tarjeta, estas empresas son súper serias entonces la plata no se va a perder No se afanen por eso Y además que ellos le dicen Ya eh, doña, doña Olga ya le compró su collar Entonces todavía no se lo despache Hasta que la plata no esté eh, Se está acabando la batería acabando. Eh, Entonces ellos dicen Ya, ya está efectivo su pago Entonces ya uno ya despache Lo mismo pasa en el internacional Y entonces eh, si llegado el caso Eh si sí, en el caso pues no tengo el convenio como estos no los de París entonces pues yo en el convenio les digo a ellos listo, yo les hago sus argollas pero necesito un X ciento de anticipo para poder comenzar a trabajar cuando ellos me hagan el giro cuando yo, me, la plata ya me llegue aquí a Bogotá entonces en ese momento comienzo a trabajar y cuando las termine les muestro la foto, hago todo y les digo listo ya terminé, envíenme el saldo y cuando me consignan lo despacho pero la plata no se pierde, tranquilos por eso Thank okay. you.